¿Cómo están? Yo soy Mabel y esto es Maybelline. Bueno amigos, hoy les voy a presentar mi rutina casi diaria para ir a la UNAM. Porque estoy en intercambio. Entonces, ahorita eh, estoy aquí en la Ciudad de México. Um, les aviso: primero, pues me pongo todo mi skincare, cremita así y así, para después empezar a cepillarme el pelo. Ya que amanezco como estropajo, ustedes lo pueden ver ahí mismo. Eh, después de que se termina eso, elijo mi outfit y ahorita se los modelo. Claramente, sí, siempre una modeladita. O tan bellas como siempre. Después sigue echar el lonche a los toppers, ya que hay veces y hay días. En el primer día sí me tocó quedarme hasta las 7 de la tarde, eh, entonces tenía que hacerme un lonchecito un día anterior. Claramente toca ponerlo en el, en el topper. Ahorita van a ver, era el chaladita de pollo, salió muy rica, chicos. Salió muy deli. Ahorita se los muestro. Claramente sí. Que ven ahorita amigos son unas horitas libres que teníamos entonces decidimos ir a conocer la escuela porque está enorme, está grandísima es una ciudad entonces decidimos ir a pasearnos y ahí nos topamos con un señor que se había estacionado en el lugar del autobús un viejito se bajó y enojadísimo lo quitó mayoría son como gratuitos nomás con mostrar el, la credencial de la universidad entonces aquí nos estamos paseando y en un momento ya es el momento más austérico del vídeo después de la paseadita en Decidimos, pues, movernos al metro irnos un ratito a pasear porque teníamos muchas horas libres. Ahí estamos mi roomie y yo en el metro. Qué es el metro, amigos. De verdad, está, está, es una, buen, una muy buena experiencia, una nueva experiencia que no me había tocado vivir. Y como ven, pues ya llegamos a la zona rosa, todo muy nice, todo muy fancy. Otro momento estéril. Encontramos el paraíso, amigos, una tienda de K-Pop, algo que pues en mi rancho no hay, ¿verdad? Claramente está mi hombre ahí y no saben mi emoción. Había muchas cosas, pues no de grupos que a mí me gustan, pero de mí los grupos que a, que a mí me gustan sí había, pues. Entonces era feo, una muy linda sensación de que encontrar algo que en mi rancho no había. Y nos fuimos a comer bingsu A un lugar que se llama Bakery's Story Bakery Algo así, está muy bueno, mira Ahí está sí. mi deli, deli deli Amigos, está muy bueno el bingsu de Mango Después Nos terminamos por regresar A Unam porque teníamos Pues clase Y el metro Llenísimo A esa hora del día Nos regresamos Y aquí pueden ver cómo caminamos muy rápidamente al camión y pues llegó la hora de comer es hora de comer y disfruten lo que es, lo sea lo que sea esto Entonces fue un shock, un shock para nosotros. Pero pues ahí está, ni madam. Terminamos y se a casita.